Willy Serrano, de 30 años de edad, residente en el distrito municipal Barranquito del municipio de Villarriba, se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul a consecuencia de presentar fractura abierta antebrazo izquierdo por arma blanca según diagnóstico médico, que se la ocasionó un primo solo identificado como Moreno Nidia, en momento que sostenían una discusión por un caballo bregando con un animal allá, y llegó un primo mío y me tiró un producto donde yo tenía el animal mío amarrado. Entonces yo le dije ay, que porque ahí me le tira producto donde está ese animal amarrado, porque ahí no tiene derecho, no tiene necesidad de eso. Y pasamos palabras y yo pensé que eso no iba a llegar hasta aquí. Y me brincó arriba con un machete después que yo llegué a mi casa. Nosotros vamos... ¿no? Sí. Pero ¿Eh? ¿cómo es la relación de ¿Cómo es la relación Ella iba hasta primo mío, primo hermano mío. ¿Y sí, pues lo que pasa es que andaba medio bebido. Sí, eso fue, entonces pasamos palabras ya, porque yo le pregunté a él que él no tenía que quitarme el animal de ahí y no tirar el producto que el animal no tiene culpa de eso, ¿qué usted dice? que tenía que más para adelante? Aguasanta de Yuna Yo sí Inmediatamente él te propinó el machetazo, ¿qué hizo? No, él me dio un planazo para atrás, entonces yo me agredí y me vine para mi casa y ahí para acá, entonces cuando yo llegué a mi casa yo cogí para su casa y le dije que él no podía hacer eso porque ellos somos familia nosotros no podemos estar discutiendo, entonces no le pasa lo que piensa a la gente entonces volvió y salió con un golín disparado. Claro, de adentro de la casa. Yo iba entrando a la casa, yo no estaba esperando eso. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.